Hola, muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en la segunda parte de este juego maravilloso de terror, Insomnia Donde voy a jugar a la noche 3 y posiblemente la noche 4 Este video me va a costar demasiado Bueno, vamos con el video bueno, ya estoy en la noche Ojalá no se lague como la última vez Me asusta lo que agarra batería Batería A ver, ojalá que no me asuste hoy A ver Voy a escuchar por si Viene estaba Estaba abriendo la puerta de ahí Ay, bueno, bueno, bueno Otra vez estaba yendo ahí. Batería. Bueno, bueno, bueno. No quiero morir como la última vez. De hecho nunca morí, ¿no? Me quiere atacar otra vez. Ah, ya vine. Por alguna parte está viniendo porque... No tarda demasiado en venir. Lo sabía. ¿Alguna? ¿Hay batería ya? Sí, hay batería para llevarme. Ay, ay, ay. Vamos. ¿Aquí habrá algo? Nada. ¡Ah! ¡Ah! Esto me va a costar porque ya no lo voy a ir. Ahí estaba viniendo. Está aprovechando que mientras no esté viendo nada, está aprovechando para venir. Se habrá ahí muerto. O aquí, porque aquí tengo dos vidas. Está viniendo por acá. No por acá. no te batería por oh, que no se me aparezca la lluvia aquí ay oh, me recruto ¿Qué está viniendo. se escuchan las puertas cuando abre está viniendo por aquí está viniendo por alguna parte está viniendo algo Ahí estaba. Batería. Batería. Una batería larga, por favor. Que no quiero morir. Ay, una, dos. Está bien. Ahí estaba. Otra vez está abriéndolo. Este mueble no lo ha abierto. Escucha, escucha. Está abriendo ya. Lo sabía. ¿Batería? Aún no hay batería. Ay, ay, ay. Voy a agarrar un poco. Era yo que aún se me son las tres. Ahí estaba. No, aún no abre nada, así que es bueno. Está viniendo por aquí, bueno, a la batería hay alguna? No, no, uy, oh, yo pensé que era una puerta. Está viniendo un poquito de batería. Vamos, yo sé que puedo. Está viniendo por acá. Ahí está. Ahí estaba. Por favor, no me mates. Ahí estaba, lo sabía que tarde o temprano iba a venir por ahí Lo acabo de asustar si pudo agarrarlo. ¿no? Otra vez Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, cinco Estaba viniendo. No, no, no quiero batería por ahora. Estaba viniendo por ahí, ahora sí. Ya van a ser las seis, dime que ya van a ser las seis. Porfa, que no quiero pasar un momento más con este. Otra vez te ¡Llegué! ¡Sí! No me has podido violar, pinche cosa pervertida. Bueno, vamos con la siguiente noche. Ya estoy aquí. Me quito pila. ¡Me está quitando pila! Está viniendo por aquí. Y no. Ahí está viniendo por ahí. ¿Batería? Me estaba quitando batería. Ya tengo la batería. Pero más lo debo asustar. Viene, viene, viene, rápido agarra la batería. estaba No sé cómo estoy resistiendo. Lo único que quiero es que ya acabe. Ya está viniendo por por acá. Ya. Batería Vamos, recarga, recarga, recarga, porque esta noche es avanzada. está viniendo por ahí. ¿Batería? No, no, hay batería para mí. acá. Uy, no. Batería para mí. Por favor, quita ese ruido porque si no voy a morir. Ahora mismo no es bueno a ir a nada. Está viniendo por ahí. ¿Batería para mí? No, no hay batería para mí. Nada más un toque y ilumino. Estoy viniendo por alguna parte. Lo dije. ¡Batería para mí! ¡Ay, ay, ay! Esto me va a costar mucho. Y además me quitó batería al empezar... Ahí se fue No ha abierto ni el buró Pero lo quieren abrir Si lo abre estoy muerto ¿Saben qué no quiero? Morir Ustedes quieren que mora, ¿no? Ay no, otra vez de ruido Estaba yendo por ahí. Recarga una batería para mí grande. ¿eh? Ah, sí. Es que eso suena como una puerta y además confunde. Ahí estaba. Mm. Por poco. Otra vez el ruido. Ya tengo batería para sobrevivir hasta el final de la noche o eso, creo. Está una batería para mí. Una gorda, porfa. Guarda, guarda, gorda, guarda. Hay gorda, gorda. una pequeñita, bueno. Me sirve. Ay, esto confunde demasiado. Y además me estoy moviendo. Ahí está. ¿Batería para mí? No, no hay batería para mí. Ay, dime por favor que lo voy a ganar a este tipo. Ahí estaba. Batería para mí. A 5 y gano. Estoy soportando como un amo. Está bien. Ay, esto me confundió. Está Un momento más y gana. No voy a agarrar pila Bueno chicos sí. a que termine el video tristemente ya que recuerden que en cada episodio Voy a hacer nada más dos noches Me queda la noche 5 y la noche 6 Así que por favor dejen mucho apoyo 6 likes Y 12 visualizaciones para el siguiente video Así que ¡Adiós!